Claudia, pronto serás la astronauta de la semana. Esto es difícil, ¿eh? habéis ido a pillar. <risas> Claudia, no, en este caso no hay mucho... <risas> No hay mucho lío. O sea, soy hiperactiva y con lo bueno y lo malo que se implica. Y eso me hace estar y me gusta estar en 80 cosas a la vez. Soy un culo inquieto eh, profesional y personalmente. <risa> Siempre necesito estar haciendo cosas. Te diría: diviértete más y no asumas responsabilidades eh, que con tu edad no te corresponden. Contacto con la naturaleza. No debería tomar cafeína, por porque si sí, porque sí no paro, pero sí, el café me apasiona. <risa> Soy capaz de almacenar cualquier dato ridículo sobre cualquier famoso, o sea, dato cualquier, eh, completamente irrelevante para mi vida. En mi equipo saben que soy súper friki. Y no me preguntes por qué, es un don. Muchos años trabajando en, en medios de comunicación, al final te hacen almacenar en tu mente eh, datos completamente irrelevantes. irrelevantes. Soy golf manager, actualmente llevo dos clientes. Y, básicamente, eh, mi labor es hacer crecer a, a esos clientes en el objetivo que se hayan marcado con nosotros. Ponemos en marcha pues, toda la maquinaria de experimentación o acciones random, de lo que te puedas imaginar, para hacer crecer a, a ese cliente. Hay que eh, aprender, para la redundancia, a mostrar el trabajo que has hecho, toda la parte previa que hay, y que muchas veces se nos olvida. Entonces, claro, el cliente ve y dice «Pero esto es muy fácil». ¿Sabes? Esto se me podía haber ocurrido a mí. Ya, pero es que previa a esto hay todo este trabajo que yo no te lo estoy contando, pero que debería contártelo. Publiqué una información que no debería haber publicado, aunque me dijeron que lo no tenía que publicar. Y eh, llamó cierto famoso a, a una redacción diciendo que por qué se había publicado eso. Vale, tierra trágame porque me van a echar. <risa> o sea, no sigo ningún método ni, ni me considero una persona excesivamente productiva. Por mucho café que tome, ¿no? Pero sí que creo que mantener rutinas de deporte 100% eh, necesarias para, para rendir y ser más productivo. Personalmente, al pasado, sí. para re revivir ciertos momentos, pero profesionalmente creo que viajaría al futuro. Eh, saber cualquier idioma del mundo. Me gustaría ir a Japón porque me encanta la cultura japonesa y llevo muchos años queriendo ir y, entre el COVID y demás, no, no hemos podido. Es la pizza, pero soy celíaca, con lo cual, bueno, eh, pues, no tengo me gusta complicarme la vida. <risa> o sea, a ver, me encanta Intocable, uh -huh. me, me gustó muchísimo, un libro, un libro que me gustó muchísimo, que me enseñó a nivel personal, es el, la ridícula idea de no volver a verte, de uh -huh. Rosa Montero, podcast, estirando el chicle, pero porque creo que me, o sea, me ayuda a evadirme, me río, me lo paso bien, me lo pongo cuando paseo a los perros sí. y así está entretenido. Soy muy fan de house Creo que es mi serie favorita. No, creo que no, <risa> no porque creo que no he, no he creado contenido enfocado a, a lo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, con Marie Curie me encantaría. Me encantaría saber cómo pudo soportar que su marido se llevara los méritos de mucho del trabajo que ella hizo. Creo que no, porque mmm, tampoco tenía mucha suerte con los clientes. Que llevo. <risa> Actualmente llevo dos clientes. Eh, pero, pero bueno, alguno que haya disfrutado haciendo, pues a lo mejor creando un flujo entero de, de emails para un onboarding de usuario, ¿no? De hacerle eh, un flujo enfocado a, a enseñarle a usar una herramienta en concreto. Creo que ese me llevó bastante tiempo y creo que que ha quedado bastante... Apañado. <risa> y, y eso, y para que aquí que pues alguna vez también habré metido la pata, seguro.